amigos de etcétera. hoy vamos a hablar de una marca bastante nueva por lo menos en el mercado colombiano porque sabemos que en otras latitudes y en otros países pues ya tienen un terreno ganado hoy nos acompaña una persona de culpa que se va a presentar nos va a decir qué hacen la compañía y nos va a contar un poco sobre la compañía hola cómo están eh, gracias por, por la conversación y por la, por la invitación eh, Manuel Pérez, eh, yo trabajo y soy representante, y director de marketing de TMCell. TMCell es la empresa que tiene la, la misión importante de distribuir todos los productos Culpas en Latinoamérica. Eh, y dentro de, de Latinoamérica, por supuesto, Colombia, como uno de los mercados más importantes de la región, pues nos hemos embarcado en esta misión, junto con la gente de Culpas de introducir los productos en el, en el mercado bueno, cuénteme un poco de dónde viene la marca, porque pues en realidad en Colombia no la habíamos oído. Eh, interesante, fíjate que es una marca que está en el mercado asiático desde principios de los años 90. Eh, es una marca que ha, ha desarrollado mucha tecnología en el mundo de la telefonía móvil. Eh, por ejemplo, culpa eh, fue una de las primeras empresas que desarrolló la patente del DualSync. De la famosa funcionalidad del, del, dual, del dual SIM. Eh, y hoy en día tiene registrado alrededor de 13.000 patentes a nivel mundial en, en toda la industria de telecomunicación relacionada con la industria de telecomunicación. Y ya lleva eh, 800 patentes registradas en todo el tema de 5G. Culpas eh, lanzó recientemente en China un, el primer el teléfono 5G eh, económico, digámoslo así, que es un equipo que está por debajo de los. De los 200 dólares. Eh, los equipos hoy en día 5G, todos están muy cercanos a los 1000 dólares. Eh, ya te está desarrollando un producto económico para la tecnología eh, 5G. 2012, culpa eh, se embarca en, en una misión eh, importantísima y difícil de conquistar el mercado norteamericano. Y desde el 2012, culpa ha tenido una presencia inclusive con operadores muy importantes en Estados Unidos, como lo son. Eh, T-Mobile, Boost Mobile y Cricket, que son uno de los principales operadores en Estados Unidos y que además tiene unos estándares de calidad súper eh, eh, eh, estrictos para introducir estos productos. Y Culpa ha logrado pues, penetrar el mercado norteamericano, además está también en, en grandes cadenas como Bolman. Como eh, y pues este año Culpa decidió expandir sus fronteras y abrir el mercado latinoamericano y nos ha dado pues esta responsabilidad a nosotros aquí en CEL, eh, de estar en, en. Coolpad, además de teléfonos celulares, eh, es una marca que maneja pues, un, un portafolio de productos y un ecosistema de productos, eh, como son IoT, modems, tabletas, eh, smartwatches, eh, y un producto interesante que, que, que se lanzó recientemente, que es el llamado culpa Bubble, que es la burbuja, eh, que todo, todo, con todo este tema del COVID se desarrolló un dispositivo que te permite, eh, en espacios donde vas a haber mucha gente, por ejemplo, fábricas, universidades, eh, de mantener un, un dispositivo que te permite mantener la distancia entre personas, la distancia pues, adecuada para evitar el contagio, y dos, te permite hacer un tracing de las personas que han estado en contacto. Un eh, ejemplo, una fábrica eh, que tiene mil empleados, eh, fabrican automóviles, por ejemplo, alguien se enferma, el dispositivo y todo el sistema te permite decir oye esta persona se enfermó con quien tuvo contacto cercano y quienes están en riesgo de poder enfermarse. Entonces es una empresa poco conocida en esta latitud, pero eh, que tiene mucha historia en el mercado y además mucha tecnología, mucho de investigación y desarrollo detrás de la mano. Y a nivel de Latinoamérica, ¿entraron primero a Colombia o han llegado a algún otro país? Entramos, el primer mercado fue Colombia. Eh, y ya estamos abriendo eh, mercado en Perú, en República Dominicana, en Venezuela, en Trinidad y próximamente Centroamérica y Ecuador. Bueno, ¿y hace cuánto llegaron a Colombia? Eh, imagínate, Colombia tenemos desde el mes pasado, o sea, es algo fresquito, estamos apenas este, entrando en el mercado colombiano. Y eh, eh, tenemos una gran apuesta, ahorita sobre todo COVID, diciembre, eh, época navideña, pero eh, la verdad muy emocionado porque sabemos que el mercado colombiano es un mercado muy exigente, muy competido, eh, pero creo que tenemos un producto interesante para, para el consumidor colombiano. Además, eh, un producto con una relación precio-valor extraordinaria, eh, porque es un producto que tiene buenas funcionalidades, pero bueno, ¿y cuál es el diferencial de la marca o el valor agregado para los colombianos? La relación precio-valor. Estamos apuntando a, a, a tener una, la mejor relación precio-valor eh, en el producto. Eh, para darte una, una referencia, este es el 3503. Eh, es un equipo eh, dual cámara eh, donde tienes una cámara de 12 megapíxeles eh, más una cámara te permite eh, hacer el tema de el efecto de profundidad de campo eh, en una foto es un equipo de 332 de memoria eh, con posibilidad de expandirlo a 128 eh, y un, el procesador octa-core eh, estos son equipos eh, el otro modelo eh, te lo muestro aquí en pantalla también es el, el 3504 top notch eh, triple cámara que te permite, pues, la cámara, el efecto de profundidad y un wide angle de 120 grados de 13 megapíxeles. Eh, ambos equipos van a estar por debajo de los 600 mil pesos aproximadamente de precio. Entonces, tienes un equipo de buena funcionalidad a un precio eh, eh, bastante accesible. Otra cosa importante, vienen con, con eh, sistema operativo Android 10 y vienen, eh, digamos, cero aplicaciones precargadas un poco para optimizar el, el, el desempeño del producto y que cada usuario a la final personalice su, su producto como le gusta y que no tenga eh, aplicaciones que le estén ocupando recursos y memoria dentro del equipo. Súper interesante. O sea, no tiene bloatware, solo viene con la versión prácticamente vainilla de Android. Exactamente. Y así tú puedes entonces instalar tus propias aplicaciones y personalizar el equipo. Algo interesante también que, que tiene el equipo es que tiene... Eh, eh, reconocimiento facial para desbloquear el teléfono y tiene lector de huella, ambos de ellos. Ok, cuando hablamos de market share, ¿qué market share tienen ustedes a nivel mundial en el mercado de los móviles? Eh, es un market share pequeño, eh, está por debajo del 5% a nivel global, ya que la presencia que tiene la marca es eh, las grandes, los grandes mercados, Asia, eh, el mercado más grande por supuesto China, tenemos presencia en Indonesia, tenemos presencia en en Vietnam, tenemos presencia en Egipto, eh, y el gran mercado fuera de, de, de Asia es Estados Unidos. En Estados Unidos todavía eh, eh, es, un, es una participación de mercado pequeña también, y en el mercado latinoamericano pues estamos empezando. La idea es ir creciendo eh, eh, en, en el mundo de telefonía celular, así como en el mundo de, de dispositivos electrónicos. Si entendí bien, ustedes eh, eligieron Colombia para aterrizar en Latinoamérica. ¿Por qué esa elección? Colombia, Colombia es uno de los mercados más grandes de Latinoamérica, eh, después de México. Eh, es, es uno de los mercados más grandes eh, de Latinoamérica. Eh, es un mercado que está desarrollado, un mercado que ya tiene prácticamente 100% de penetración eh, de telefonía celular. Y también es un mercado eh, donde tienes un consumidor muy racional, eh, es un consumidor muy conocedor también, eh, de, de, de, de la industria, del producto y, y, y, y del negocio y que siempre está buscando eh, de alguna manera la mejor relación precio valor el mejor teléfono al mejor precio. Entonces creemos que tenemos el producto indicado para, para, para el consumidor colombiano un mercado súper competitivo eh, y, y en eso estamos muy claros eh, de, que, de que nos toca competir con grandes marcas en el mercado, pero creo que tenemos el producto adecuado para, para bueno, Manuel, el colombiano promedio generalmente, eh, pues antes del COVID los buscaba en tiendas. ¿Ustedes tienen tienda o a través de qué distribuidor llegan? Mejor dicho, ¿cómo los encuentran? Mira, eh, una de las cosas que hacemos en, en TMCell es eh, eh, soportarnos mucho con el, el, el, el, nuestros socios locales. Eh, nosotros eh, entramos a Colombia con uno de nuestros socios importantes local, que es Canales Electrónicos de Ventas. Eh, ellos tienen una capilaridad importantísima en el mercado colombiano y estamos apuntando, y sabemos que lo vamos a lograr a través de ellos, de eh, tener nuestros productos en todos los puntos de venta de televisión libre. Eh, hoy en día ya el, el producto está en el mercado, eh, ya lo estamos eh, promocionando prácticamente en todas las la, la principales ciudades y en todos los pueblos de, de Colombia porque la idea es tenerlo en todos los puntos de venta. También vamos a tener... Eh, Tienda eh, digital en Mercado Libre, que próximamente va a estar a, al aire y lo estaremos informando a través de nuestra red. Eh, donde el cliente, pues que no quiera salir de su casa, de la comodidad de su casa, puede eh, comprar el teléfono. Ya a futuro, pues nos toca evaluar la posibilidad de entrar en grandes cadenas, eh, eh, operadores y si hay el espacio. Pero eh, el plan de nosotros es poder tener eh, el producto disponible. Eh, en todas las tiendas del país eh, de telefonía. libre. Bueno, algo que generalmente el colombiano promedio pregunta es, digamos que yo confío en la marca y algo me pasa, ¿quién da la, la garantía? ¿Cómo es el respaldo? ¿Cuántos meses? Y demás. Esa es la importancia de tener un socio local como, como el que tenemos nosotros allá y a través de esos socios locales le vamos a dar todo el soporte necesario a, a, al usuario final eh, de garantía. Todos nuestros equipos están garantizados eh, por un año eh, y, y cualquier inconveniente, pues, nuestro, tenemos el soporte local para darle todo el, el, el servicio al cliente final y que esté tranquilo de que no va a tener, si llegara a aparecer un, un, algún teléfono que digamos, nuestros equipos son de muy alta calidad, pero nunca eh, estamos exentos y ninguno está exento de tener algún inconveniente el cliente final va a tener la, la posibilidad de, de resolver su, su problema. Bueno, en Android hay, hay un tema muy particular a nivel de los equipos, ¿sí? y es que generalmente hay parches de seguridad porque es el sistema operativo más usado en el mundo, entonces también tiene muchos eh, amigos que quieren entrar de manera ilegal a, a los teléfonos y demás, y también eh, cada cierto tiempo se actualiza de versión. Entonces, algo que siempre nos preguntan es, si yo compro el teléfono, voy a tener los parches de manera mensual y si sube la versión de Android, por ejemplo, a 11, voy a tener la, la actualización a esa y a cuántas más. ¿Cómo funciona? Fíjate, eh, todos los parches de seguridad, sí, vas a tener acceso a eso. O sea, eso, eh, a través, vía la tecnología FOTA, eh, vas a tener eh, todas las actualizaciones necesarias que requiera el sistema operativo Android. Inclusive, eh, si hay alguna actualización a través de, de, de nosotros, pues digamos, nosotros, una de las cosas que hacemos es que probamos nuestro equipo localmente en los principales países y nos aseguramos de que tenga la compatibilidad con todas las redes y todos los operadores en cada uno de los, de los países. Entonces, si llegara a haber algún tipo de actualización, ya sea de Android, directamente de Google o directamente de Culpa por algún tipo de, de actualización que queramos agregar nosotros, el cliente final simplemente en algún momento le va a llegar su notificación. Él va a poder bajar el, el, el, el nuevo, la nueva versión de software para actualizar tu equipo. En el caso de ir eh, de Android 10 a Android 11, no soportamos esa funcionalidad. Ok, ok. Bueno, ¿y qué modelos van a llegar al país? Por lo momento son los dos modelos que te comenté. A ver si aquí los vemos. Uh -huh. eh, son el... 3503 y 3504 eh, ambos, el 3503, dos cámaras eh, huella tactilar, flash eh, memoria de 332 eh, 3504 eh, tres cámaras a ver si se ven aquí, mejor exacto, tres cámaras okay. huella dactilar este es de 364 ambos equipos son dual sim tienen expansión de memoria hasta 128 GB con una tarjeta... Perdón, el 3503 es de 64 GB, el 3504 es de 128 GB. Con una tarjeta micro SD que puedes eh, eh, expandir tu memoria. Eh, por ahora van a ser estos dos equipos. Para el año que viene eh, vamos a, a, a incorporar, o la idea es incorporar nuevos eh, productos en el portafolio. Eh, tablets, probablemente los vayamos a tener el próximo año eh, en el equipo en el mercado, perdón, eh, modems eh, inalámbricos, eh, van a estar disponibles también probablemente para el próximo año, el bubble, eh, el producto este que te comenté para hacer eh, tracing eh, por el tema del COVID, también lo vamos a tener disponible eh, para el año que viene, para toda la región, no necesariamente para el mercado colombiano, para toda la región, eh, los modems, las tablets, eh, el bubble, y eh, en algún momento también queremos empezar a incorporar todo lo que es IoT y Smartwatches. ¿Cuál es la expectativa de ventas en Colombia? Mira, es bastante humilde. Eh, como te comentaba al principio, eh, digamos, estamos entrando en un mercado eh, competido eh, y, y la verdad tenemos unas expectativas muy humildes, pero confiamos en que vamos a, a, digamos, a poder penetrar el mercado por, por nuestra propuesta de valor e ir creciendo. Pues 2021 va a ser un año interesante, aunque ya con todas las noticias de vacuna, eh, yo creo que próximamente el, volvemos a la normalidad. Entonces, creo que el año que viene va a ser un, un, un mercado de consolidación y crecimiento. Bueno, por último, hagamos un ejercicio rápido, que seguramente el, todos los que están viendo este video se deben pre preguntar, cuando llegan a una tienda, digamos que en el nuevo normal llegan con su tapabocas y demás, y ven Culpat y a, a, al lado otras marcas que ya están en el mercado. Generalmente es una guerra de precios ¿no? y de promociones. Entonces, así las cosas, ¿por qué debo elegir Culpat? Mira, eh, uno, eh, la mejor relación precio-valor. Yo creo que eso, eso es lo primero eh, que tiene que buscar el consumidor. ¿Y que va a buscar el consumidor? El consumidor colombiano es un consumidor... Eh, muy racional y, y, y siempre va a tener esa, esa evaluación. Eh, el consumidor tiene que comparar, y tiene que decir cuál, cuál, cuál es la comparación de, de características, cámara, memoria, procesador eh, versus el precio. Eh, y lo otro es la calidad. Eh, Muchas de las de la compañías, eh, eh, de la competencia que se puede conseguir, cualquier consumidor, en, en, en una tienda en cualquier lugar de Colombia eh, la gran mayoría de esas compañías no venden en los Estados Unidos eh, yo creo que eso, eso es un tema importante a la hora de, de, buscar la de medir la calidad de un producto porque la, la gente me va a decir, bueno, todo el mundo me, me dice y me vende calidad de producto pero ¿cómo sé yo que esa calidad de producto es real? Entonces yo invito a los consumidores a investigar todas esas marcas que se ven en una tienda, cuáles de esas marcas se venden en Estados Unidos eh, y se van a dar cuenta que son muy pocas las marcas que se venden en Estados Unidos. La razón por la cual las otras marcas no se venden en los Estados Unidos es porque a veces no logran llegar a los estándares de calidad y las exigencias que tiene eh, el mercado norteamericano. Culpa eh, está en el mercado norteamericano, ha probado ya operadores importantes y tiene de operadores importantes y eso de alguna manera es muestra de la calidad del producto. Entonces, eh, para contestar básicamente tu pregunta es la mejor relación precio-valor, y calidad de producto. Listo, y el perfil de usuario es un usuario que está entrando, viene de una flecha, o ya tiene su teléfono y va a renovar, o es ya alguien que produce y no solo consume. Eh, mira, eh, puede ser alguien que produce y no solo consume y que no quiere de alguna manera romper el bolsillo para tener un teléfono celular. Eh, eh, a veces la gente tiende a comprar muchas funcionalidades en un producto que no necesariamente utiliza. Ahí es donde una persona que consume y es racional y dice, mira, yo necesito esto, lo que necesito es esto, y esto es lo que estoy eh, dispuesto a pagar. Estamos apuntando básicamente a un consumidor de, de gama media. Ese consumidor que salta, eh, como tú dices, de una flecha a, a un smartphone y quiere un smartphone de calidad, eh, eh, culpa definitivamente eh, es una opción. Aquella persona que, quiere, que ya está dentro del mundo smartphone y quiere hacer un upgrade eh, de un smartphone pero no quiere gastar eh, eh, mucho dinero el eh, culpa eh, es una opción y aquella persona que trabaja con su teléfono o, o que quiere de alguna manera eh, eh, eh, tener un producto de calidad eh, eh, sin gastar mucho puede ser te pongo un ejemplo eh, una persona que ve hoy en día bueno el, el teléfono celular tiene muchas funcionalidades donde hablar es el 10% probablemente no pero eh, Entretenimiento. Ya hoy en día todo tu conten contenido, serie, televisión, etcétera, etcétera, lo ves, etcétera, etcétera, lo ves en tu <risas> teléfono celular. Eh, este es un teléfono con una batería de 4.000 mAh que te puede permitir básicamente ver todo tu contenido durante un día. Eh, yo que soy usuario, estoy hablando contigo hoy en día a través de mi culpa. Eh, este es un teléfono que te dura 24 horas sin recargar la batería. Eh, al, para alguien que trabaja en la calle, eh, un teléfono ideal, para el que está viendo contenido todo el día entrenamiento eh, es un teléfono ideal porque tienes una batería muy duradera eh, para el que está jugando, los gamers que saben que quiere siempre estar jugando pegado igual, entonces eh, es ese segmento medio de, de mercado que quiere un producto con unas buenas funcionalidades eh, y este, no quiere romper el bolsillo Perfecto, muchísimas gracias Manuel Gracias a ti, gracias a ti por la, por la conversación y a la orden para cualquier información adicional que necesite ¡Ah,